Aquí en el SIFES con Manuel Rodríguez de Vilanova de Zamalicao. Es un restaurante portugués que ha sido invitado a participar en esta edición del 2019. Le ha tocado cocinar gallineta, que nos cuente un poquito la experiencia. Creo que estuvieron limpiando 220 kilos. Muy trabajo, eh, mucho empeño, mucha dedicación. Tornar un peixe menos bom un peixe bon. Vos decís a unas migas. A portuguesa. Unas migas de... ¿tá? Unas migas de... A portuguesa de... com broa de... De milho, De milho Con eh, una maionese de lima fresca. Maionese composta con lima y raspa de lima. Uh -huh. de couve, un poquito de repollo. Sí, Sim. Couve, alho, pimiento, salsa... Eh, Eu acho que tiene una apariencia como de burger. Eh, parecido. Eh, un chodo... Sí. Seminario. Sí, sí, sí. Pues no era Boa, la verdad que tiene muy buena pinta eh, para ver es eh, muy suerte no el concurso. Gracias.